Hola, esto es Radio Nemo 6, si no me equivoco. Este es el, el. hablamos del tema Caballos en el Mar, el segundo tema de la cara B. Eh, es un tema corto. Eh, principalmente es, es casi un, un droneless. O sea, prácticamente no tiene una batería añadida, aunque sí que tiene un refuerzo, pero el, la batería que se escucha es la del sampling original. Tiene una batería muy suave que sí que le metí por debajo, pero lo que se escucha casi todo es el sample original. El sample original que hablamos es. La gente de Argentina lo reconoce enseguida. Es el tema Génesis del grupo Vox Day del disco La Biblia del año 71. Cuando todo era nada, ese disco fue el, el primer disco conceptual que se hizo en el, en el rock argentino, una ópera rock, como decían en, en esa época. Box Days, Box Days era un, un grupo de de blues, blues rock, no sé, lo que empezaba a sonar en aquella época en Argentina de los primeros grupos de, de rock así argentinos y muy tuve la suerte de hacer un, justo cuando estaba eh, antes de la salida del disco antes de la pandemia eh, vino a tocar eh, uno de ellos, el bajista además, con una banda vino a tocar aquí a Argentina aquí a, a Alicante en una asociación de argentinos y, y cantó muchas canciones de, de Box Day y el grupo está separado hace años pero uno de ellos vino y tocó muchas canciones del grupo incluida esta y, y tengo una foto con él por ahí eh, a mí esta canción bueno ya digo es un clásico del rock argentino y tiene eh, empieza con esa melodía de bajo que es que es tremenda es tremenda Siem, siempre no debo ser el único que la has ampliado seguramente alguien la ha ampliado pero a mí me, me motiva, siempre me ha motivado mucho para rapear ese tema Y con la, con la Roland, eh, primero con la Roland y luego ya en el Ableton jugué mucho a usar eso como base eh, Unos coros que de, de, de, del mismo tema, de la voz, que entran luego, voy jugando con ellos Y luego con las guitarras del mismo tema, que entran mucho más adelante, pero yo las filtré y las fui soltando y poniendo eh, sobre, sobre el bajo original que, que cogí del principio del tema. Mi cuerpo en la cadena de montaje donde I sí. siempre al filo, El ¿no? eh, Entonces hay varios fragmentos de la canción, escogidos de dif diferentes partes, pero que se van mezclando y poniendo en, en un sentido. Eh, en, en un sentido o al revés O, o, o se van intercalando Y... Pero el, el, el Sambre corto, el chorro gordo Es el, el, el inicio del tema, el bajo Luego al final, cuando termina el rapeo El bajo entra en reverse Y, y empieza un, un poco de Entre comillas eh, Muchas comillas De Beat Jungle Haciendo yo la batería con, con Scratch eh, de aquella manera lo, lo grabé yo haciendo con Scratch, luego lo edité bastante para que quedara guay porque yo no, no tengo destreza para hacerlo pero me quedó bastante resultón un loop bastante resultón no, no lo contar, y sobre eso otro Scratch de un piano que no lo acredito en, en, en los créditos del disco el sample ese porque no recuerdo de qué vinilo saqué ese, ese pequeño scratch de piano que suena, Se, será seguramente un vinilo de jazz de los que tengo por aquí pero no recuerdo exactamente de qué disco hice ese pequeño scratch, entonces no sé si no, os lo diría pero no no, no recuerdo y ahí pues un, un scratch de piano mezclándose con ese scratch de batería y el sample era al revés y, un, y unos efectos ya Lofi de la de la de la 404, de la Roland eh, se van, se van mezclando para, para el final del tema. Todo esto para eh, llevar en la intro y en el final un sample vocal, que es un, un fragmento de una intervención de radio de Enrique Santos y Cépulo. La almohada y la noche juntas son un peligro tremendo para la gente que como vos, a cuna desesperanzado la idea de una rehabilitación que no puede llegarle. No? De año 51, eh, de la Radio Nacional Argentina, si no me equivoco. Eh, Disépolo es un, un compositor de tango, de los clásicos, de los míticos, de aquella época y de siempre. ¿no? Y en aquella época salía en la radio hablando, eso. estamos hablando de, de, de, de la segunda presidencia de Perón, cuando poco antes de que le hicieran el golpe de Estado en Argentina y había una, una división social muy grande ¿no? en, en el país, gente en contra, gente a favor, una polarización muy, muy bestia y, y algunos artistas también se posicionaban. ¿no? Entonces, dice, Polo se ha posicionado del lado de, de Perón y tenía un espacio en la radio en la que salía hablando y y le hablaba a un, a un tal Mordisquitos, que Mordisquitos eh, venía a representar a toda esa derecha eh, gorila argentina que, que estaba en contra de, del perón, de perón, del peronismo, del movimiento obrero, poniéndolo en perspectiva en esa época. ...sos ¿eh? la imagen del retroceso, de la injusticia, del hambre, del entreguismo, y el pueblo lo sabe como lo sabés vos, el pueblo sabe, porque lo padeció, que, que venís de viejos partidos que nunca hicieron nada en beneficio del pueblo. Y, y bueno, esos fragmentos eh, yo los conocí a través de, de un podcast. Este tema nace escuchando varios podcasts distintos. Eh, uno es ese, eh, un podcast de Radio Argentina de, de sobre historia argentina, eh, que hablaban de, de esa época y... Pusieron uno de estos, varios de estos fragmentos de Enrique Santo Dicépolo y, y los busqué y están, están en internet, se pueden escuchar en, en YouTube La mayoría están por ahí Y pues cogí estos fragmentos que me, me parecieron muy, muy interesantes y muy curiosos En realidad todos son bastante interesantes de escuchar Y la letra también está inspirada eh, o inicia a raíz de un podcast estaba escuchando un podcast sobre Federico García Lorca y en el podcast recitaban algunos de sus poemas y se me quedó, se me quedó en la cabeza eh, en el poema, creo que es el, rom el romance Sonámbulo de Lorca el Verde que te quiero verde Verde viento, verdes ramas el barco sobre la mar y el caballo en la montaña Pues eh, me quedó en la cabeza escuchando el podcast la frase de el barco sobre el mar y el caballo en la montaña y pues la invertí y por eso la canción empieza como eh, el caballo en el mar y el barco en la montaña y luego hace algunas referencias en aquella época estaba el tema de sacar a Franco de, del Valle de los Caídos, estaba todo muy caliente también aquí en España y había vuelto ese tema, que siempre es un tema recurrente, ¿no? entonces la segunda, la, claro, Lorca está muy relacionada con el tema de la guerra civil en España, y la siguiente frase es el psicópata bajo la cruz, sangre en la banquina, y se va mezclando con un montón de, de imágenes que me iban viniendo tanto españolas como argentinas, ¿no?, vives haciendo esquina orgullosos de no haber leído en su vida hoy es raro el que esquiva la fábrica, la oficina el que deja volar su mente para escapar de la rutina y es un poco o sea, yo estaba escrito también en una época en la que yo estaba trabajando en una fábrica en una cadena de montaje y los podcasts los escuchaba mientras estaba en la cadena de montaje entonces me alimentaba mucho de, de podcast para tener la mente despejada y el cuerpo estaba trabajando, pero la mente estaba en otro lado, ¿no? Estaba absorbiendo mucha información y al mismo tiempo creando, porque muchas cosas las creaba en ese momento, ¿no? El disco surgió de muchas cosas en ese momento. Se me iban ocurriendo frases en... Mientras escuchaba los podcasts y estaba trabajando y, no sé, las escribía en un blog o en un papel o en una nota del móvil o... Las memorizaba y luego, cuando iba al baño, las escribía y tal. Y hay muchas cosas así durante la, durante el disco surgieron así. Y este tema habla también un poco de eso, ¿no? Y muy, hay mucho de obrero frustrado en esta canción. Y nací para ser breve, como una victoria obrera, como un poema cualquiera, eh, buscando en la vagancia del ocio creativo, ¿no? eh, que en esta sociedad en la que tenemos que estar siempre activos y siempre haciendo cosas Tenemos poco tiempo para la creatividad Porque la creatividad requiere estar estar ocioso eh, La mayoría de las veces, ¿no? Entonces, si tú estás todo el rato trabajando y siendo productivo Ser productivo a veces no es ser creativo eh, Entonces... Eh, la, la, la letra gira en torno a, a un poco de esas ideas, ¿no? Eh, se van mezclando conceptos. Y al final es un, un, un, una sola estrofa, unas barras es un tema cortito. Y que a mí me gusta mucho, sobre todo por el juego instrumental que, que hay. Ya no me la No se lo pondré fácil. Recuerdo que sigue estando la intención de sacar el disco en vinilo, sigue estando el pre-order. Tenéis los enlaces en, en Facebook y en Instagram en mi en mi perfil, y os dejaré los enlaces aquí abajo. Eh, vamos a intentarlo, a ver si alguno quiere el disco en vinilo, Nos vemos en el siguiente. Paz.